Familia, hoy nada, ya, vámonos, mira chicos, creo que mi madre ya se ha ido, he sentido que la puerta la ha cerrado y que se ha ido, bueno, ya eh, acababa de venir de comprar de compra, y se le olvidó el pescado, yo vi un montón de cola en el Mercadona, entonces pues digo, pues ya está, aquí la hemos voy a llamar a María y vamos a empezar aquí a saltar como locos. Bueno, bueno, bueno, bueno. Vamos a coger la Coca-Cola. Mi madre entre semanas no me dejaba beber Coca-Cola. Y vamos a coger la chuche que está en... arriba que María ni yo llegamos. Pero vamos a coger una silla y arreglar. ¡Amarcado! Madre mía, chicos. Como nos pille mi madre, nos deja todo el tiempo que nos queda de vida cerrados. Bueno, voy a llamar a mi hermana. Ahora vengo. María, ven, corre. Me haya salido. Sí. ¿Quieres sí. ir a ¿Qué todo? <tose> no sacar más! ¡Mira! ¡Ahí es! ¿Qué pasa? Y esta también, mucho oh. ¡Uy! ahí ya! <risa> <risa> a ver, espera. Qué cansado que está onda? Sí ¿Pero qué? <risa> Escucha, mi María María Tú sabes que va a a la compra y a compra. Pues patatilletes. Y como no deja A ver, ¿puedo ¡Oh! Primero recojamos, ¿no? Por si acaso viene mamá sí. y sube. Claro. Las pelotas... Buah, rebotan, ¿eh? Ya. Mm. Ya, ya, ya. Es no. que no hay nadie. No hay nadie. Claro, pero ¿Y en casa. Mira, a ver el techo. Uy, tío, tío, tío. qué rompí ¡Ojo! Vamos a ¡Oh! ¡Qué malo! ¿Y hay espera, espera, espera, espera, espera, espera. Vamos a poner esto aquí. Vamos a aceptarla. Va. Yo voy a meterla Aguantala, Abre miras, ¿vale? ¡Uh, casi Uuuh, casi, casi corre, Con esta, con esta la debido Uf, playo Venga, pasa, corre Pasa, pasa Guau ¡Wow! La que está moldeando con ella Sí, vengo, mamá, Mira vale. chicos, esta me la regalaron. Qué chula que está. No, no. Yo también, yo también. Uy. Voy sí a coger la, coge la captura. por bueno, el acuario. Bueno, esta sandía, pues aquí no pinta nada. Puedo coger un aquí. Uh uh. Se lo pongo en el Mira, María, esto es tan chulísimo. Esto. a oh, estoy. ¡Wow! Chulísimo. Vamos a cogerlo. A ver, María. ¿Qué estás cogiendo? Las chuches esas. Y ahora voy a coger otras. A ver, ¿te ayudo? Vamos sí. Venga, coge esto. A ver. ¿Hay algo más? Por aquí no hay más. Eh, a ver, vamos a coger el cajón de los dulces. que está por ahí? Es verdad. Aquí hay. Bueno, aquí, ¿Qué que por aquí. Mira, aquí no vamos con alguna chucha. A ver, mira. Filipino, filipino, filipino. Eh, no sé, no la mandas. A ver, a ver. Sí, sí, María. Estamos solos. Y vamos a sacar un poco de chocolate. Chocolate. No, Chicos, madre mía. Aquí, uff, aquí de chis. Madre mía. Si hacéis en de otra casa, que no os oh, oh, que no pille vuestra madre. Madre mía. Vale. Ahí mejor. Vamos ya. Vamos, a ver, yo quiero un estucher de No, quiero un estucher de esto. Va, Venga, Vamos a ver. Una poquita. Creo. Ah, oh nos recomiendo mucho lo que no esté tu madre en casa porque puede ver. yo no te deje ver más mi youtuber María, corre, corre, corre va a entrar Y lo hacéis con mucha precuación. Como se diga, pero lo he dicho hoy, más o menos. Que no os vamos a ver la Que no mañana, que no os porque es que os van a matar. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis más.. ¿Cómo se dice? Más. Más travesura, darle un buen like. Buen, buen, buen, buen, buen like suscribiros, activar la campanita para ver los vídeos que subimos. Y compartir, compartir, compartir. Adiós.